Luisana Lopilato se cansó de sus amigas. La actriz compartió un cómico video en donde las invitó a retirarse de una manera muy particular. Mira lo que hizo, en esta nota. Desde que se casó con Michael Bublé, formó familia y se mudó a Canadá, son pocos los momentos en los cuales Luisana Lopilato se dedica a compartir videos graciosos o actuando para las redes sociales. Concentrada 100% a su familia, la actriz se mantiene un poco al margen de la exposición y con perfil bajo. Sin embargo, cuando sus redes sociales se activan, la ex Paola Argento que lleva la comicidad en la sangre hace doblar de risa a sus fanáticos. En esta oportunidad, la rubia reanimó su humor con un video en donde mostró diversas técnicas para echar a sus amigas de la casa, cuando ellas estaban hablando y Luisana se quería ir a dormir. Lo cierto es que la rubia, tras extrañar mucho a sus hermanos, amigas y seres queridos, regresó un par de días a su país natal y organizó una comida de reencuentro, pero se le hizo muy extensa. Por este motivo realizó una conspiración con sus hermanos, Darío y Daniela para que se retiren. En el posteo se puede ver a la mujer del cantante canadiense, pasando la aspiradora por debajo de la mesa, sacándoles las copas de vino de la mano a su grupo de amigas y apagando la luz. Luego de pasar por todos los intentos, la rubia lanzó, ¿cuándo se van? Ante su pregunta directa y sin filtro, su grupo no pudo contener la risa. Las adoro, pero la cena se hizo demasiado larga y tuve que dar algunas pistas para que se den cuenta de que ya no podía más. ¿Les paso? Relató cómica Luisana al pie de la publicación. Mira.